Con recursos propios, residentes en la localidad de Los Limones, en el municipio de Pimentel, construyeron un reductor de velocidad en la carretera de la zona debido al peligro que representa la vía, ya que jóvenes conducen a alta velocidad. Bueno, aquí hemos tenido que poner policía acostado porque aquí es un problema con estos muchachos calibrando, parando esos motores y cada vienen y se metieran en la casa, se han tirado dos motores, casi se han traído al matar porque ellos no dan al paso y nosotros ya eso no lo aguantamos. Los otros días fuimos a la Junta de Vecinos donde ellos y hablamos con ellos, con un grupo por allí que estaban juntos, y lo que hicieron es que nos insultaron a nosotros y nos dijeron que iban que a calibrar mi motor frente a mi casa para que me dieran un ataque y me muriera. Además solicitaron la continuación del acondicionamiento de las calles que se han paralizado según sus declaraciones. Por falta de pagos a los encargados de la obra. Yo hablé con el ingeniero ayer, el ingeniero me dijo que el presidente o oh, que no le han depositado dinero. Y no le depositen dinero, no puede seguir trabajando. Y a la guaran no se puede ir. Porque tú mismo sabes cómo está el camino de allí, de escuela para allá, que no se puede ir. Antes yo fui a buscar niño que estaba lloviendo y el motor ya me apagó en, el, en la carretera, en la supercarretera que hay.